Buenas noches estimados cibernautas y bienvenidos una vez más a este video canal de El Túnel del Miedo, uno de los pocos canales de internet que te dicen la verdad sin pelos en la lengua. Bien, esta noche tenemos realmente un tema apasionante, como he demostrado y adelantado en el avance, que previamente he subido, porque vamos a estar hablando sobre los infiltrados extraterrestres que tenemos en la Tierra. Durante muchos años, tanto la CIA americana, como el Mossad, como el MI6 de Inglaterra, han ocultado realmente esta triste y angustiante verdad de que tenemos infiltrados extraterrestres entre nosotros. Sí, como usted escuchó, entre los seres humanos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de estudiarnos, Estudiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir, estudiar nuestra tecnología, nuestra sociedad, nuestros conflictos políticos y militares. ¿Con qué propósito? Aún no lo sabemos. Lo que sí se pudo saber ahora, que... Estas agencias internacionales y muy serias están buscando a estos infiltrados por cielo y tierra para capturarlos y preguntarles qué es lo que están haciendo con nosotros. Eh, el tema es el siguiente, que yo voy a presentar realmente dos videos que demuestran contundentemente de que sí es verdad de que tenemos infiltrados extraterrestres en la Tierra. Estos videos eh, los he procesado porque no, no se veían bien. Les he puesto un filtro blanco donde ustedes van a poder verlos con más claridad y me gustaría mucho que ustedes vieran este video hasta el final y saquen sus conclusiones y que me manden sus comentarios en la caja entonces de respuestas, por favor. Y si el video les gustó, que me hagan un like. Solamente les pido eso. Así que ahora lo que vamos a hacer entonces es mostrar ambos videos y después... Seguimos hablando, ¿le parece? Bien estimados amigos, un transeúnte, una persona común y corriente, empieza a filmar por la madrugada a tres personas que vienen caminando por una vereda. Aparentemente estas personas no son humanas y cuando se dan cuenta de que lo están filmando, huyen rápidamente del de lugar. Les comento que este video dura nada más que 20 segundos, pero se puede apreciar realmente que las personas que vienen caminando por la vereda no son humanas. El de la izquierda tiene una cresta en la cabeza, el del centro es calvo, pero con unas orejas extremadamente grandes que llegan hasta la 100 y carece entonces de pelo. Mientras que el de la derecha, que está del lado de la calle, tiene una cabellera prominente con... Eh, un pelo en B que le llega bien entrada la frente y cuando ven que los están filmando salen huyendo. La filmación, les comento, fue realizada a la madrugada y se ve más o menos con claridad porque le tuve que poner un filtro claro para que se pueda apreciar eh, mejor la filmación que yo considero que es bastante oscura. Observen ustedes que realmente no son humanos, aunque están vestidos como humanos y tienen apariencia de humanos, no son humanos y esto es prueba, esto es evidencia de que realmente hay extraterrestres infiltrados entre nosotros que están caminando por las calles del mundo y sabe Dios con qué propósito. Hay otro video también que vamos a mostrar de aparentemente las mismas personas que en altas horas de la noche eh, están caminando por una estación de ómnibus. Pero bueno, la evidencia más clara, contundente y evidente es sin duda alguna este video que dura nada más que 20 segundos, y acá se observa con claridad de que realmente no son de apariencia humana, no tienen apariencia humana, sino que son realmente de origen extraterrestre. Esto es algo increíble. Si usted tiene alguna duda de que los extraterrestres caminan por las calles, ahora usted lo puede estar comprobando. ¿eh? En este otro video grabado por una cámara de seguridad en una estación de tren a altas horas de la noche vemos extrañamente las mismas personas en otro día y a otra hora ¿sí? transitando tranquilamente y uno de ellos tiene un celular en la mano como ustedes pueden observar esto indica de que, extrañamente, están bien familiarizados con nuestra tecnología. Pero, observen ustedes la oreja gigante que tiene esta persona, que inclusive llega hasta su 100. El de la izquierda, que tiene una caballera prominente, tiene realmente una entrada de pelo en B bien sobre la frente, y también tiene una oreja gigante similar a la de su compañero. También es interesante notar que el cuello prominente que tienen realmente es totalmente anormal para un ser humano. Realmente esta es una prueba contundente de que extraterrestres están entre nosotros, aunque nosotros tal vez no querramos admitirlo. Están acá para observarnos para ver cuáles son nuestras costumbres y nuestros conflictos y nuestras formas de vivir. Personalmente yo no creo que realmente este video esté trucado, observen ustedes la oreja gigante que tiene esta persona, eh, calva, sin pelo, que transita extrañamente con su compañero realmente, que tiene la misma oreja gigante que él son realmente rasgos no humanos no son rasgos normales como se pueden apreciar entonces en este zoom les recuerdo de que este video se ve así porque tiene un filtro blanco para poderme ver mejor los detalles ...de este video que dura apenas un minuto tres segundos... ...que realmente es una prueba, yo diría, contundente... ...de que sí existen extraterrestres con apariencia humana... ...entre nosotros. Yo personalmente creo que este video, vuelvo a repetirlo... ...no está trucado, ni tampoco son personas disfrazadas... ...que van a una fiesta porque se vieron a las mías personas en dos lugares diferentes, en horas diferentes de la noche. Creer o reventar. ¿Usted qué piensa? ¿Es trucado el video o realmente es cierto? Eso se lo dejo a su criterio. Bien, estimados amigos, ustedes vieron la evidencia contundente que prueba por medio de estos videos que en mi opinión no están trucados, que realmente tenemos infiltrados extraterrestres mezclados entre nosotros. Estas personas se están haciendo pasar por humanos, pero en realidad no lo son. Tienen apariencia de humanos, pero en realidad no son humanos. Son de otro Planeta Son de otro lugar. ¿Qué están haciendo acá? No lo sabemos, pero es deber de las agencias de inteligencia averiguarlo, identificar a estas personas y capturarlas para que no sigan haciendo daño a la humanidad. Ustedes pueden sacar las conclusiones que quieran. Simplemente les voy a pedir que piensen y den su opinión. Bueno, hasta aquí llegamos con esta nota realmente inédita, con esta nota extraordinaria y los espero en el próximo video programa de El Túnel del Miedo. El programa que siempre te dice la verdad, caiga quien caiga. Que pasen ustedes buenas noches.